Es una idea extraordinaria. Pienso que justamente hoy día, más que nunca, se requiere un catastro de suelo a nivel nacional. De saber qué hoy día se está usando y qué no. Hay una entrega, por ejemplo, de tierras muy grandes, esto en la región de la Araucanía, eh, por el tema de la ley indígena, y son tierras que lamentablemente eh, no tuvieron el apoyo, digamos, productivo y son suelos que hoy día. ...están en muchos inutilizados... ...en uno de los últimos estudios... ...más del 80% de su suelo... ...de, de alguna manera está... Um, ...sin uso, sin actividad productiva... ...y tampoco sin conservación... Eh, ...sabemos cierto que los últimos 25 años... ...se han ocupado una cantidad... ...cercana a 30.000 hectáreas de suelo agrícola... ...para construcción de vivienda en Chile... ...entonces la verdad es que la situación es compleja... ...y por lo tanto requerimos efectivamente... ...que se haga un catastro que que permita poder decir qué pasa con los suelos hoy día, y desde el punto de vista de la erosión, sin duda, también. O sea, hoy día hay, hay, hay ciertas actividades que, que el mismo ser humano ha desarrollado, la, la actividad minera, los relaves, eh, la actividad forestal, y su impacto también en los suelos de, de, de, de las regiones en las cuales se utilizó, quizás de manera un poquito desmedida, el 701. Hay, hay necesariamente que hacer un catastro de cuál es la fotografía de hoy día, qué es lo que pasa con los suelos hoy día, cuáles son productivos, cuáles, cuáles requieren intervención para volver a ser los productivos. Todos sabemos que la protección del suelo y la recuperación son años, o sea, centímetros de suelo que pueden demorar 100 años en volver a... A, a, a reproducirse de manera natural y por lo tanto la intervención humana y las técnicas de conservación y protección del suelo que sabemos que existen, que hay tecnología para ello, es urgente poder eh, aplicarlas a este tipo de suelos que están en riesgo, pero si no sabemos nada, digamos, no tenemos catastro, está muy difícil es más, eh, desde el punto de vista, eh, más de calificación de suelo, más de geología, decir que todos los suelos de Aysén y Punta Arenas prácticamente no están categorizados son suelos que, que no han tenido mucho estudio por lo tanto y el punto de vista cartográfico Chile tiene solamente un 20% cartografía digital implementada un 80% todavía está pendiente así que si tú me preguntas hay muchísimo, muchísimo, muchísimo que hacer y yo creo que a veces perdemos el norte y, y me permito, digamos, esta libertad de, usar, de creer que la política soluciona todo, pero en realidad es la política pública, es la ciencia y el conocimiento lo que hace que los países avancen en la medida que no conozcamos nuestro suelo. No hayamos invertido en un buen catastro y una georreferenciación del país completo que nos permita saber qué con qué recursos contamos, en qué condiciones se encuentran, cuáles son de riego, cuáles no, cuáles hoy día están degradados. Dónde se encuentran los suelos que no están siendo utilizados. La verdad es muy difícil hacer política pública si no tienes una base de conocimiento que te permita proyectar y hacer análisis. Yo creo que hoy día estamos muy mal en cuanto a información. Así que, una excelente idea.